ladrones no tienen escrúpulos. Hay veces que tu día va muy bien y un pedido basta para joderte el día. Bienvenidos a República Dominicana. Yo estoy en shock. O sea, son las 8 de la mañana. Yo me desperté hace un rato, desayuno y cuando voy a salir a chequear el motor porque eso es lo que yo hago toda la mañana, veo que no tiene la mochila. El cajón que yo uso para trabajar no está ahí. Me lo robaron. Yo tengo dos turnos hoy, tengo uno el mediodía y tengo otro ya de noche Y si yo no tengo el cajón, no puedo trabajar, obviamente Entonces yo lo que voy a hacer ahora, es me alisté, me cambié rápido Voy a la comisaría a hacer la denuncia oficial Porque señores, ese cajón vale, junto con todo el indumentario, uno paga unos cinco mil pesos, como yo le dije Es bien costosito, entonces que venga un desgraciado y te lo robe, es súper impotente Aquí hay unas cámaras de seguridad, pero no he podido verificarla todavía cuando las verifique, voy a poner el video aquí. Bueno, señores, ustedes no se imaginan el pique, la rabia, la impotencia. Yo me veo calmado ahora mismo, pero es que estoy interiorizando todas esas emociones para no explotar. Para no explotar, porque el pique es muy grande. Créanme que es muy grande. Yo voy a ver de qué manera resuelvo. Voy ahora al destacamento y les cuento. Bueno, señores, aquí yo estoy saliendo ya de... La oficina de atención al ciudadano, donde se supone que uno tiene que poner la denuncia, la queja. Miren aquí, ya la hice, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy directamente a la oficina de pedidos ya para hacerle la queja, a ver si me dan la mochila, eh, la mochila nueva. ¿Por qué? Porque en verdad esa mochila no me la dan gratis, esa mochila sale cara. Esa mochila tengo yo que pagarla si no presento la denuncia y ahí es que está el problema. Entonces ya yo la hice, la denuncia, miren aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a dirigir derecho a la oficina de pedidos ya para ver de qué manera me resuelven. Porque realmente, como les dije, yo tengo dos turnos hoy y necesito trabajarlo. Necesito trabajarlo. Una hora después. Estoy aquí ahora frente a la oficina. Tengo desde las 9 esperando. Son casi las 10 ya. Y le escribí a la persona que trabaja aquí. Por suerte pude comunicarme y me respondió que no viene hoy. O sea, la oficina hoy es viernes, está cerrada y no van a abrir hoy. ¿Qué sucede? Yo tengo dos turnos hoy, y si no los trabajo, me bajan de ranking, entonces tengo que conseguir, a lugar, otra mochila. Tengo que conseguir otra mochila, entonces, por suerte, yo estoy en un grupo de repartidores que, yo, que entre nosotros nos ayudamos, uno de ellos se ofreció, que me dijo que no va a trabajar por varios días, y me dijo, bueno, si tú quieres, pasa por aquí, y yo te la presto. Entonces, con esa mochila, yo voy a trabajar mis turnos de hoy, y vamos a ver cómo me va porque realmente el chico vive lejos vive en Pantoja En Pantoja. yo nunca he ido por ahí, así que voy ahora atrás de una mochila, señor el trabajo que uno pasa para uno no quema su turno y poder trabajar pero Dios mío, qué brega, da tanto viaje para una jodida mochila todo por un bendito robo señores, por fin, luego de dos horas y, sin, y en ayuna pude resolver Llegué aquí, eso sí, más lejos que el DH, pero llegué aquí y el compañero mío me prestó su mochila. Entonces con eso yo voy a resolver esta nueva aviso hasta que me den la mía. Wow, wow, wow, wow. Ustedes no se imaginan el trabajo que yo he pasado hoy. Y nada, ¿qué les puedo yo decir? Situaciones, aprendizaje, más nunca vuelvo a dejar la mochila puesta en el motor, aunque sea en mi propia casa, porque ¿qué? los ladrones no tienen escrúpulos. Y yo, él ni siquiera se voló la verja de mi casa, sino... Como él vio que era difícil, él se metió donde el vecino primero y se voló a la verja del vecino para poder eh, volarse a mi casa y llevarse la vaina. Entonces, bueno, esas son de las cosas que pasan, pero aquí estoy yo con la mochila y esta es la mochila que yo voy a utilizar hasta nuevo aviso. Y el que me prestó esta mochila, ¿ustedes saben lo que le pasó? Lo chocaron anoche. Una jipeta lo chocó a las 10 de la noche, se le salió de encuentro, lo dejó tirado en el suelo y siguió derecho, como que la vida un relajo. Entonces, mi pobre compañero está ahí sin poder trabajar, va a durar varios días sin producir dinero, todo porque un desgraciado, porque un desgraciado irresponsable, lo chocó y lo dejó tirado. Hay veces que tu día va muy bien y un pedido basta para joderte el día. Pero son cosas que pasan, así que seguimos y vamos a ver qué nos depara esta loquera, porque no es una aventura ya, es una loquera. Bye.